Siempre lo hago, siempre miro si graba. Sí, pare de decir Pues estamos en el bunker, tíos. He estado hasta ahora empalmado directamente. Son las 5 y 49 minutos, no sé si se va a apreciar. 5 y 49 minutos de la madrugada. Y he estado con faena de ordenado. Como tengo faena de ester siempre tengo faena de ester pues no hay ningún problema. Así que hemos empalmado porque si no, yo no me hubiera levantado, imposible. Así que aquí estamos, en la zona de, de, de las pesas vamos pudiendo hacer y hasta ya, ya le he abierto los chiquitajos a los gatillos para que se salgan porque ahora yo ya me voy y ellos salen aquí a un trozo de tienen vallado entonces salen ahí como si fuera su casita ah, súper bien así que venga nos vamos vamos a ir apagando luces apagando cositas y nos vamos ya para arriba vale ya estirado, está estirando aquí en la aquí en el este aquí es donde estiro hago así hago movimiento para adelante luego hago los, los gemelos cruzados gemelos cruzados hacia así gemelos para el otro lado bueno, si no sé si se va a apreciar, venga. Así estamos, así que venga, tenemos todo listo, nos faltan 10 minutos para poder salir disparados ya. Vale, sí, venga, nos vamos para Está todavía es de noche, todavía es de noche, se ve que todavía es de noche. Pero estamos a punto lo que quería era que me pillara justo al amanecer para grabar el amanecer. Así que a ver si es suerte y lo podemos ver. ¿Qué pasa? Aparte que nos hayan soltado después de un año en la cárcel ¿Eh? Voy corriendo por... no tengo ninguna presa Podemos ir andando, ya he puesto mi musiqueta Y hasta ahora a escandalizar al... al vecindario Hablando fuerte, porque pongo la música fuerte Precisamente para hablar fuerte Porque si no soy ve muy flojo a la cámara Es un truco Pues nada Esta cuesta donde yo empiezo siempre Siempre empiezo aquí calentando suave, ¿vale? Y luego ya nos metemos ahora a la montaña a la izquierda, ¿vale? Hoy la montaña se me acaba enseguida. Enseguida se me acaba. Son las... Ah. Pero voy a poner en pantalla para que veáis la hora, ¿eh? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Las 6.01. ¿Eh? Yo creo que más no lo podíamos haber aprovechado, ¿eh? Más no lo podíamos haber aprovechado Increíble, tío. increíble Guau wow. Ya no me acuerdo ni de cómo grabar, tío Ni de cómo grabar, bueno, pues venga Vamos para allá Ahora, calle a la izquierda Y a toda la leche, cago en la hostia Ya digo de broma, eh Las calles son nuestras, compañeros y compañeras por un día, bueno, y más días que vendrán, de 6 a 10, son nuestras. ¿Eh, qué bonito! ¡Mierda! Ahí va a salir el sol, pero todavía está... Está rojo, está a punto de salir. Como en medio de noche, se ven las luces majas. ¿eh? Esto es lo que hay aquí al lado mío, donde yo vivo. ¿Cómo van las calenji, tíos? ¿Cómo van las calenji? Pues no están los caballitos. Mira, un conejo... Bueno, no lo vais a ver ni de coña. Por ahí va una liebre, porque corre más de la cuenta. Los conejos se nota porque hacen saltito y la liebre va como... ...como un coche Fórmula 1, ¿sabes? Se nota mucho más rápida. Pues aquí es donde están siempre los caballos, aquí pegados a esta valla. Siempre están aquí. Y a veces cuando yo subía con la bici, pues, pues subía por aquí. Y por aquí atravesaba para arriba, enganchaba a la otra, al otro carril, digamos. Pero no están, supongo que, que los tienen recogidos en alguna cabaña de por ahí o algo. Y luego los dejarán, supongo que enseguida ya los dejarán subir. Y hay que estar aquí, pero todo es familia de caballos, pequeñitos, grandes de todos. Bueno, vamos a ver por dónde engancho, si me acuerdo, por dónde era todo enganchado ahí abajo. Aquí hay que andar con ojo porque en estas casas suele haber perros, guardianes, y entonces hay que andar con ojo. Entonces me he desviado un poquito a la izquierda, en teoría los perros están para aquel lado. Entonces estoy bajando un poquito pegado a la izquierda, fuera del camino normal para no acercarme, ¿sabes? Entonces, haremos un poco de campo otra vez por ahí hasta enganchar allí, aquel trocito, y por ahí ya engancho la civilización de nuevo. Joder, pues macho, sé, sé exactamente dónde estoy, pero he tenido que dar todo por no pasar al lado de los perros, de la casa aquella, digo, vaya que haya perros de esos mastines o algo, la que he tenido que liar, madre mía, me he pegado todo enganchadas de las ortigas. Notaba como una electricidad, notó como una electricidad poquita, te estaban picando ahí, me he parado, al lado, me parece que estos son, estas creo que son, pero bueno, esto no es nada, estas tan sueltas las puedo esquivar, Por problema es cuando está todo lleno, aquí más o menos las puedes ir esquivando, bueno, pues ya estamos en la civilización, ¿eh? aquí es donde yo entro a la serie de cuestas, aquí ahora mismo, aquí arriba, o sea, es que ha habido que dar un rodeo que flipas no hay ni Dios por la calle, la gente no madruga, eh son las 6 y 40 más o menos a ver, es que es muy pronto, lo que pasa es que claro, nosotros con la el ansia hemos salido muy pronto, pero eh, cuesta de calidad en asfalto para entrenar subidas aquí vengo yo a entrenar la vallada y cuando quiero completar que me canso de la misma me vengo para acá y tiro a la calle carrera del mix, si me parece que es esa Arriba y luego allí se acaba, pero ...qué es fabuloso. Esto es el restaurante Can Sirili... bastante conocido aquí en Giza, y es eso toda esta subida para arriba y luego vuelves por la otra con la bici. Hay una super dura que la puedes hacer con la bici súper, super super dura, muy cortitas que hay sin salida. Y aquí vengo aquí porque este es el lado vallado donde están, lo que digo, los ciervos, jabalís... A ver si viéramos alguno de casualidad. Que estuviera por aquí tampoco porque yo hablé no se va a asustar Está un poco se ha acostumbrado a ver pasar gente pero bueno vamos a bajar un poco a ver si vemos alguno por casualidad mira ahí hay caballos ahora lo he hecho más de cerca bueno los caballos están aquí mira ves ¿Eh? Ahí hay uno, y ahí hay otro. ¿Eh? Y allí hay un burrito. que tienen de todo, ¿eh? de todo. Más, tres caballos más. A ver, vamos a... Vale, y ahí abajo más ponis, que aquí tienen de todo. Es ¿eh? que es increíble, aquí, aquí es un terreno enorme. Tienen absolutamente de todo aquí. Tienen ocas, tienen ahí como un lago, ya digo, yo he visto jabalís también, el ciervo. ¿Os podéis creer que en el rato que llevo, llevo casi una hora, no me he cruzado con nadie? He visto un coche pasar, me parece, un coche pasar y ya está. No hay nadie, ni Dios, mira, ahora un corredor ahí, una corredora. Como vamos sin mascarilla, no nos podemos acercar a nadie. Buenas, por fin no tejan. Venga. Venga, hasta luego. Vamos todos contentos, eh! nos hemos saludado súper guay. A distancia, ¿eh? Pues mira, un hombre madrugador, ¿eh? Guay. Venga, seguimos. Vamos hacia la zona del pueblo, zona centro. A ver si vemos gente. Hombre, a ver, la gente está a por lo mejor, a las 8, a partir de las 8, porque, claro, es que no son ni las 7. No, no son ni las 7, 5 minutos ya faltan. Todo esto es la zona donde yo suelo entrenar, cuando toco asfalto, yo el asfalto si lo toco es haciendo cuestas, No lo toco en plano prácticamente nunca, y es esto, es una cuesta que ahora baja, pero luego... ...todo el rato va arriba, son 800 metros de largo... ...y es una de las que entrenó. esta, otra que es para allá... ...es mi zona de trabajo y... ...si me hubieran puesto el límite me hubieran dicho, mira, puedes salir... ...kilómetro y medio de casa, pues más o menos a tiro limpio... ...en línea recta debo estar a kilómetro y medio de casa... A lo mejor dos, ¿eh? ...si me hubieran dicho una limitación de un kilómetro para los que corren... ...no me hubiera dado tiempo, a ver si me dicen dos... ...en línea recta, lo que es a, a perímetro... O sea, radio sí que hubiera llegado hasta aquí. Hubiera hecho eso, hartar más cuestas y ya está. Hoy, pues bueno, podemos correr un poco más, más normal por todos lados. Pero también a recuestas, eh, también a recuestas. Mira, llevamos ya 7 kilómetros. A lo tonto, yo creo que hoy no va a salir 25-30. Seguro, eh. Lo único que... Esta es otra. Eh, que el cacharro voy con podómetro. Porque como yo sé que hay mucha gente con muy mala uva... Lo que no quiero es que si he pisado, por casualidad, 5 metros en el lado de la población que no es, no quiero que nadie es, pues se ponga tonto. Entonces vamos con el, con el podómetro, lo llevo encintado, que ya lo he hecho bien, lo encinto por si acaso, para que no se vaya a caer con una rama o con algo que enganche, lo que es el podómetro aquel de Polar. Y entonces vamos sin GPS, pero con podómetro y barómetro. Mira, positivo solo llevamos 100 Vamos con podómetro y barómetro, no es tan exacto. Puede tirar un poco de más. En bajada te tira un poco de menos y en subida te tira un poco de más porque la zanca es más corta. Creo que tira un poquito de más. Bueno, pues no hay ni Dios. en el puente este puente se lo llevó os acordáis la riada super bestia que se murió gente y todo aquí en Lisa creo que no pero una pena pues imaginaos como está el agua ¿eh? está guapísimo pero cuidado hace aquí hasta un giro y todo mucha agua ¿eh? nunca viene tanta agua ¿eh? nunca viene tanta bueno no está muy limpia porque hace algo de espuma de suma muy limpia no está no está contaminada pero limpia limpia tampoco vamos a decir no vamos al puente antes se podía cruzar con la bici te podías atrever pero con la agua que hay ahora ya hay más profundidad ya llegas hasta los pedales antes se podía pasar cuando no había tanta agua podías pasar con la bici por ahí y podía salía al otro lado sin pasarte por aquí, pero había tiempo más seco, ahora no es posible, pero mira ha quedado muy chulo, ¿eh? limpiaron el río después de la riada y todo eso, le hicieron sitio a los dos lados, ahora ya ha la hierba ya ha quedado bastante guapo. Se está acabando 34 kilómetros y medio. No llega 34, 230. Ahora, después, cuando lleguemos, digo cuando ha salido 35-36. Por ahí, grabamos. Si sí, grabamos, pues venga, aquí nos bajamos. Aquí lo bajamos el paso nos han sobrado 8 minutos de las 4 horas o sea, hemos salido a las 6 y hemos vuelto a las... exactamente... pone las 10, pero bueno, va un poco adelantado nos sobran 6 minutos 6 minutos para llegar a casa si no estaríamos en territorio prohibido en zona prohibida, zona ahora ya prohibida bueno pues... hasta está, 36,6 59, 36,6 kilómetros 3 horas 52, 38, 615 positivos no muchos, así el kilómetro. Pues listo, ya está. Ha estado, Hombre, ha estado bien cansado. No dolorido, dolorido, no. La espalda molesta un poco. Voy a parar esto. La espalda molesta un poco porque no estoy acostumbrado y llevo una bamba demasiado voladora para tocar tanto tramo de asfalto. Porque lo que hace es que te rodeas. Coges Gisá y vas a la punta, rodeas, vas a la punta, rodeas a las puntas de las carreteras donde cambia el municipio. Y es muy. toca mucho asfalto, mucho asfalto. Aunque he estado rato en tierra. Pero claro, la tierra tenía desnivel, entonces no sabías que era peor, o era toco cuestas, o era, o era asfalto, así que bueno, hemos combinado un poquito, y ya está, así que bien, hemos gastado muy poquito, de esta toda entera, 350, me sobran 40-50 aquí, y aquí, pues 40-50, y, y además he gastado agua para dos lombrices que estaban por la carretera, por el ese que las he hecho un poco de agua, las he enterrado, o sea que con 700 hemos hecho las 4 horas, o sea que súper bien. 4 horas con 700 ml y me han sobrado un poco, o sea, con 600 ml más o menos, 620 ml. 4 orejones porque me he llevado 6 y me han sobrado 2. Me estoy tocando aquí digo, hay 2. O sea que me he llevado 6 orejones para las 4 horas. Y me han sobrado 2 y algo. 2 y un trocito. 2 y un trocito. O sea que hemos gastado 3 orejones, casi 4, casi 4 y la isotónica, y ya está, no me gasta nada. ¿verdad? O sea que bien, a pesar de estar pesado, se nota en las subidas que estás pesado, que pesas más, se nota que el gemelo tiene que arrastrar más peso en cada zancada, estás más lento, aparte por falta de entreno, pero que se nota, se nota que ya no solo falta de entreno, se nota que estás más pesado, son 4 o 5 kilos que peso más, y eso está en las piernas, al final la pierna tiene que levantar más, necesita más, incluso aunque sea más fuerte da igual, puede ser más fuerte, pero gasta más oxígeno, o se te puede decir, sí, sí, la hago muy fuerte, sí, pues la, pues la puedes hacer todo lo fuerte que quieras, pero si tienes que mover más peso gastas más oxígeno, por lo tanto más pulsaciones, y las pulsaciones están limitadas a la edad, entonces no es escapatoria, la única manera es estar fino delgado. Pues venga, lo dejamos aquí, nos vamos a, a ducharnos y a tomar un batido y a acostarme, porque ya sabéis que empalmado, tiene una faena de programación de Estel, entonces se he ha hecho toda la noche de programación de Estel, que al final tengo una faena que le tengo que hacer. Así que está, venga, un abrazo. Espero que vosotros hayáis disfrutado igual y no hayáis cansado demasiado. Hasta luego. Adiós.